Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno, y hoy vamos a estar haciendo, como dije, como anuncié anteriormente, el sorteo de lo que tiene que ver con el tanque de Tier 8 Programmium, este Pretty Fly. Así que bueno, antes que nada quería meter un chivazo acá, un tremendo chivo. Eh, con respecto a mi canal de Twitch. Se los, se los quiero compartir. Acá tienen Nando Capo Gaming. Acá bueno, voy subiendo. De todo un poco, <ríe> básicamente les dejo, les dejo esta, esta ventana para que vean cuál es el, el channel. Así que bueno, acá voy subiendo World of Tanks, vamos subiendo Juegos de Terror, vamos subiendo de todo un poco. Eh, nos divertimos, la pasamos bien, nos acabamos de risa que eso es lo, lo interesante y lo importante. Bueno, y después tengo el canal, obviamente, que están viendo ustedes, el canal de YouTube. Que los invito a que todos les den follow al canal de tanto de Twitch como al canal de YouTube. Sería suscrito al canal de YouTube. Así que bueno, se los agradecería muchísimo y de todo, de todo corazón. Así que bueno, amigos, vamos a meternos de lleno en lo que vinieron a ver. Lo que vinieron a ver ustedes, lo que realmente les interesa. Vamos a copiar este. Qué caripela que tengo ahí, mamita querida. Una cara de ladri. Bueno, pegamos acá eh, lo que tiene que ver con los comentarios del eh, video de Youtube. Recuerden. Que tiene que estar su nick puesto. Porque si no, no lo pueden ganar. Sencillo. Fácil, cortito y al pie. Bueno, a ver. Eh, ¿Se ve bien? Sí, para me voy a achicar yo un poco por las dudas. Así no molesta tanto. Ahí va, ¿no? Sí, perfecto. Creo que está bien. Bueno, ahí va. Bueno, vamos a poner número de premios. Eh, no, para, para, para. Uno. Eh, y número de suplentes, uno. Bien, o sea. Vamos a sortear. Un premio que va a ser el tanque, segundo premio, eh, y el segundo premio va a ser un código. Que ese no lo dije antes, sí lo digo ahora. O sea que va a haber el ganador del tanque, va a ser el ganador de, digamos, del sorteo, va a ser el ganador el que va a ganar el tanque, el Pretty Fly, como vengo diciendo. Y además, se me acaba de ocurrir la hermosa idea de el que no lo pudo ganar, aunque sea que se lleve un premito con suelo, un premiecito con un suelo, y que pueda obtener, aunque sea, el código. Eh, por este Pretty Fly Por lo menos para probarlo Aunque sea 20 batallas Justo ahora Que se viene en dos días El 14 Si no mal recuerdo Viene el eh, Línea de frente Y lo van a poder jugar ahí 20 batallitas Un golazo papá Así que bueno Vamos a Darle Elegir un ganador Este video tiene 101 comentarios es totalmente aleatorio, así que les deseo la mejor de las suertes a todos. Incluso puedo ganar yo, porque es tan random, tan aleatorio, que también están mis comentarios que yo respondo a ustedes. Son los menos, pero también están. O sea que si llego a ganar yo en alguno de los dos, ese obviamente se sortea nuevamente. Desde luego no voy a ser tan vivo de ganar yo, o sea, soy un Pero bueno, <ríe> dale, dale, vamos. 3, 2, 1. Chan, chan, chan, chan, chan, chan. Uh, ganador Nico Sánchez, Nick, Nico para atrás. Perfecto, bien, bien, bien, bien, bien, bien. bien, O sea que eh, el comentario fue: Ya dejé el like. El ganador se llama Nico Sánchez, eh, o sea, el, el, el usuario de YouTube. Y el Nick de Watt se llama Nico para atrás. Así que buenísimo, me encanta, perfecto. O sea que Nico para atrás. Nico para atrás, podríamos decir que eh, ganó entonces lo que es este tanque, este Pretty Fly. ¿eh? O sea que, bien, lo felicito, muy bien, muy bien por él. Y después eh, el suplente, que es Roland Garros. Bien, Roland Garros. Eh, el comentario es. Saludos, Nando Capo. Se nota que le pones empeño a tu canal y va creciendo. Ojalá me gane el tanque. Pues me encanta The Offsprings. Ah, bien, perfecto. Y su usuario es Wasp. Car. Bien, así que perfecto chicos, esto ha sido todo por el día de hoy, de Today, les agradezco un montón, muchas gracias por estar ahí del otro lado, suscríbanse al canal, dejen like en este video también, por supuesto, y eh, denle follow al canal de Twitch, Apóyenme con eso que estamos creciendo una banda, ya somos 168 si no mal recuerdo, mirá chabón, 2100 vistas, empecé con cero, empecé con nada Hace muy poquito tiempo y gracias a todos ustedes estamos creciendo un montonazo. Así que bueno, chiquillos, muchas gracias y nos vemos, si Dios quiere, en la próxima. Chau, chau.